Hola Alan, buen día. Eh, ¿Qué te iba a decir? El día es impresentable. Horrible, da pronóstico bueno. Eh, poca mancha. El mar está rotito. Y bueno, enganchamos la primera. Eh, le hicimos la guante en un lugar que dan ganas de irse, pero manoteamos la primera. Este... ¿qué es yo? Vamos a tener que esperar que llene, que arranque a bajar. Este que se van a formar muchas manchas en lisa hay, se ven algunas, ¿viste? pero bueno no dan ganas de tirar de lo feo que está pero bueno, es lo que nos gusta y le vamos a seguir probando tenemos todo llovizna, viento fuerte de adentro sí, y poca mancha, pero bueno y poca mancha, pero, acá está pero lo... bueno, acá estamos, una ah, lisa de, de mar acá están los resultados de las líneas también ¿eh? acá le puedo mostrar la línea si quieren este, Vamos viendo abajo Como pueden ver, tuvimos que poner una larga porque las manchas están adentro, Tiene profundidad Entonces la boya se hunde, ¿no es cierto? Eh, tiene que trabajar a flote esto Ve Como ven acá, ya tenemos una tiradita de 2 metros Al plomo Exacto, acá desplazadita le ponemos un esmerillón Con un plomito pasante y unas cuatro mostacillas rojas, como ven ¿Eh? Un anzuelito eh. yuki está usando ahí, ¿no? Eh, sí, no, este es sasame es y bueno, ahí desplazadito tenemos otro un pilotín también de la misma similar con una brazoladita de 30 cm. Este, y seguimos otro por arriba. La... Exacto. Seguimos para arriba y tenemos lo mismo. Y arriba tiene otra zanahoria blanca y ya la puedes enganchar a, a la línea. ¿no? Exacto. Una Exacto. linita que anda más o menos unos 5 metros, ¿no? 4 metros y medio. 5 metros, 6 también puede llegar a tener. Bueno. Este, pero bueno, eh, da muy buen resultado. Este, vamos a seguir probando. Dale, ¿sí? Rusito, seguimos. Dale, dale. Vamos, Ruso! Otra, Alan. ¿Cómo estamos ahí, eh? Está bravísimo el día, pero bueno, están picando. Se me fueron dos, ya picó otra más. Este, se ven, se ven poco, pero se ven. ¿viste? No se muestran mucho las lisas. Pero bueno, vamos a ir rajeteándole de a poquitito algunas. Casi te llevó para adentro, ¿no? No, picolito, <risas> La vimos, bueno, teníamos la cámara para filmar, ¿no es cierto? Eh, la teníamos en el auto como estaban las condiciones medias feas eh, hay que tener cuidado con la cámara viste vale mucha plata este, pero bueno vamos a seguir vamos a seguir probando entonces ruso dale en Orense eh, exacto en la Mancha Por acá, ahí en la Mancha no sé si la pueden ver acá sí se puede apreciar este, todo lo que es acá la segunda olita, ahí donde viene la ola ahí están picando las lisas en, en esa parte Atá. Exacto, ahí nomás están. Eh, vos por ahí te quedas fijo así y las ves salir ahí en la mancha Espectacular esto. Vamos a seguir, Russo. Vamos a seguir. Alan, acá estamos, Russo. La primera del día. La primera del día. Estrenando el regalito que me hiciste, la canita, un caño, ¿eh? Bueno, estamos perfecto. en el S 2021. Eh, fecha de enero de cuánto no me acuerdo. ¿Cuánto estamos? Hoy, ¿eh? Creo que como. Hoy, como. 6, 7, 7, Le estamos haciendo fuerza, mucha cantidad de lisa, Muchísima, mucha cantidad ¿no? de lisa, ¿Dónde pero no quiere picar, cardumen grande, grande, se vamos. ven las aletas afuera, cola, de todo, es un loquero de lisa esto, mucha cantidad, vamos a ver Ruso qué pasa si podemos podamos agachar, bueno, bueno, tenemos ¿Eh? todo el día todavía casi, seguimos Rusito. Fernando, buen día, amigo. Ah, buen día, Ruso, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos con las lisas hoy? Oh, mirá, veníamos complicados con el día, ¿viste? Pero le estamos haciendo el aguante y la verdad que estamos, estamos pescando, ¿eh? Bueno. Ahora está subiendo. Estaba horrible y, hoy, eh. Estaba horrible, llovía. Estaban más ganas de irse que de aguantarla. Sí, sí, sí. Pero ahora empezó a subir, se vieron manchas y están apareciendo. Están apareciendo lisas. Bueno, bueno. al pelete. ¡Otra, Rusito! ¡Otra, Alan! ¿Cómo estamos hoy, eh? Eh, ¿Mar lleno? Están difíciles están. Eh, sí, están complicados. Es este, pero bueno, están eh, picando, vamos rasqueteando alguna. está lleno. Este, ¿Cómo es? Mirá, tiene un piojo de mar, mirá. Ajá. Es el colmo, que una lisa tengo un piojo de mar. Este, ¿Qué te iba a decir? Recién se me acaba de ir una, estuvimos con Fernando que ha agarrado varias. Este, pero bueno, ahora donde arranque a, a bajar, yo calculo que va a estar lleno de lisa. Mejoró mucho el día, como pueden ver, ahí está espectacular. Así que bueno, vamos a seguir probando. Vamos a seguir probando, Rusito. Espectacular. No. Buen día, amigo. ¿Cómo andamos? Bien, bien, bien. Hermosa Lisa, ¿eh? La segunda del día. La segunda del día. Sí. Espectacular quedó ahora. Sí. La verdad que sí, quedó hermoso. Sí, está la manchita acá. Hay bastante mancha ahora, sí. por suerte. Así que bueno. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Vamos a, vamos a seguir probando. Sí, que sí. ¿Eh? Vamos a aprovechar que lo tenemos. Bueno, gracias, Rosado. me han ido, se me desprenden. Ya cinco hoy contamos. cinco exacto. Eh, bueno, acá esta salió y se desprendió acá al lado. Me la aflojaba un poquito y se desprende. Pero bueno, acá estamos. Estamos con Mar bajando ya. Sí, bajando y mancha por todos lados. Bueno, vamos a seguir Russo. difícilísima ahora, viste, está la mancha, muy escasa la mancha y... ¿cómo es? Y está dentro, está, mirá que lisa, hermosa lindo, este, lindo socotroco Tiré, saltaron 10 y quedó enganchado con uno instantáneamente Instantáneamente, hay muchas hay Terrible sí, la, la, misma, la extensión mirá lo que es la línea lo La, que, lo la que extensión Acá vemos que está el plomo Lo larga que es la línea, estamos hablando de una línea de 6 metros. Sí, por ahí sí. Porque estamos tirando muy adentro, está hondo la mancha adentro, Ruso. Exacto. Tiene que trabajar a flote la línea. Claro, tiene que trabajar a flote. Tiene que trabajar a flote. Este, Como es. Si no, lo que se ahogue, la línea que trabaje abajo no te va a picar nada. Exactamente. Entonces, sí o sí tiene que trabajar arriba. Así que bueno. Mucha lisa, está bravo para tirarle. Vamos a seguir, Ruso vamos. vamos a seguir, Ruso. Acá estamos ruso de bastante viento sur, le estamos dando una lisa. Espectacular. Sí, Espectacular, son las 9 de la mañana, bastante mancha y vamos a ver si le podemos servir por, se por este acá. Está feo, está bravo hoy, eh. Está complicado, no, no, frío, ayer estuvimos, había más mancha, pero bueno, eh, no había tanta lisa. Ahora vamos a ver qué pasa, hay bastante, vamos a seguir bueno, probando. Dale, eh, seguimos. Más. Empezó a subir y bueno, se empezaron a ver algunas ahora acá. Eh, eh, se desparramó la mancha pero ahí lisa. Vamos a ver si podemos seguir pescando alguna para mostrar. Dale. ¿Eh? ¿Vamos siguiendo ese Está fresco, pero bueno. Seguimos. vamos a ver si nos dura un poco más aunque se ve si puedo hacer unas capturas más para mostrarles bueno, ¿Eh? Un Vientito lindo, sur Vamos a seguir probando dale. Sí, trajiste un compañero nuevo, parece, a la lisa que está empezando. Ajá. <risa> bueno, compañero de la laguna. Compañero de la laguna, el colo hoy, sí. Bueno, este, al pelo. Mucho, mirá, mirá como se desprenden mucho. Sí, ¿sí se desprenden mucho. Sí, cantidad, cantidad. Bueno. O sea, la, la cantidad que se ha perdido hoy. Al pelo, Pero Martín. Bueno, seguimos intentando. Seguimos. Acá estamos, Ruso. Ya en la tarde, encontramos una manchita. Llegamos, nos la encontramos, le tiré un tirito allá que que se movieron y al toque picó. Espectacular. Nah nah nah. Espectacular, más que espectacular. Tremendo. Un día medio complicadito, pero bueno, le seguimos insistiendo, ruso Bueno, ¿Sí? dale. Se la dedico a todos los muchachos de pasión por la pesca. Listo, Macanudo. Seguimos, Rousseau? ¿Seguimos? Mirá, tremendo. ¿Eh? Tremendo. Me acaba de filmar a mí. Te acabo de filmar a vos. Me picó a mí y lo erré. Vengo, voy a filmarle la. La mancha para que la vea la gente y me acaba de picar. Porque estamos filmando con caña en mano, ¿eh? Exacto. como trabaja esa caña? Y se me acaba de escapar. Se me Aún... acaba de escapar. Se me acaba de escapar, aunque ustedes no crean. No te puedo creer, Rus. Sí, bueno, vamos a seguir. Bueno, vamos a seguir, Rusito. Dale. Dos vale. sin tres. Si sí, mira, no, no sé si se podrá ver el horario, pero hace un minuto se me fue una. Hace otro minuto me había escapado otra y que vos sacaste una. Ahora me volví a picar. Ahí le traemos esta, por suerte. Acá vemos la mancha. Viene, viene, ruso. Ahí viene, viene. Esto para toda la gente que mira el programa. Compartimos la pesca. Pesca de lisa en mancha. Estamos en Orense. Mucha mancha. Igual estamos tirando un poquito más atrás de la mancha. Porque no pica tanto en la mancha... Llena digamos. Terrible lo que pelea, terrible lo que pelea esto. Bueno, Russo, se puede decir que, que esta la sacaste, ¿no? única <ríe> <ríe> Bueno, vamos a seguir que está picando a ver si podemos tomar alguna mano. Seguimos ruso. Seguimos. Volando. Vamos a poner un poquito de hueco para que vean cómo trabaja la caña. Es una gama, ¿no ruso? Sí, una gama, sí. Asesina la, la lisa esta. Ah, mirá. Uh, si no vienen dos. No. Vamos a ver dónde viene ruso. Acá vemos la mancha, donde estamos pescando. Bastante adentro, Ruso. Sí, ¿Eh? bastante adentro, Al borde de la mancha. Unos 70-80 metros más o menos, ¿no? Sí, le estamos tirando al borde de la mancha. A ver si podemos ver acá. Acá viene, acá viene. Ay, Dios mío. ¿Cómo busca, como busca para el costado. ¡Terrible! ¡Otra que salió para afuera, Ruso! ¡Otra! Larga. ¿Eh? ¡Otra más! Tenemos que aprovechar, dale pata porque empezaron a picar ahora, estuvimos... Sí, ...descansando te... bastante en el sí, día, sí. pero bueno, movimos. Vamos, ¿eh? Vamos a ver si seguir. podemos sacar algunas más, Rusito. ¡Dale! ¿eh? ¡Terrible! Vamos a mostrar de dónde está enganchadita de la boquita. Nah. Bueno, seguimos, Rusito. ¡Dale! ¡Hola, Brian! ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Ahí va. ¡Uh! Se te escapó! Se escapó ¡Qué no, macana! ¡Bueno! No, pues, ay, qué. <risa> bueno, no importa. Es un accidente, pero vale la pena. Ruso, ¿de vuelta? ¿Estás comiendo? ¿Qué haces, Ruso? No, puedo, no, no. se puede todo, ¿no es cierto? El amigo ya también, mira, mira. A dos cañas acá, estoy filmando, eh. ¡Doblete! Doblete. No, no, no, no. A dos cañas, muchacho. Se te fue, fue. ¿Se te fue? Se fue. Bueno, no, no pasa nada, no pasa nada, hay más. <risa> Ruso, vos cómo vas? Ah, perfecto. ¿Eh? ¿Viene? Perfecto. Acá viene, acá viene, acá viene, acá viene. Vamos a filmar la salida. Peleadora Ruso, ¿no es cierto? Tenemos que esperar la olita para sacarla pues si no se desprende. Sí, mire. sí. Si no esperamos la olita. Vamos a seguir. Bueno Rusito, seguimos. No se escapó, Brian. No, salió, pero están bravas. Están ¿eh? bravísimas, brava, pero bueno. Por lo menos estamos, estamos pescando y están saliendo. Están saliendo, hay que meter. Están adentro. Estamos tirando unos 60 metros adentro. Hay que agradecer a los muchachos que nos llamaron acá. Nos llamaron sí. acá que los habían visto. a Yaniro y a Ledesma. Exactamente, así que vamos a seguir probando a ver si agarramos unas más. Bueno, ¿Sí? dale. Otro otra, ruso. Otra la... Cayó y picó. Cayó grande? y picó. Espectacular. Estás y picó? colorado como un tomate. Oh, estoy tremendo estoy, pero bueno. Prefiero esto y no estar en el hospital, eh. ¿Eh? Pre no, prefiero esto. Qué bueno, Russo. Así que bueno, vamos a ver si. Vamos a seguir. Agarramos alguna más. Nos queda un ratito más. Vale, Russo, seguimos. Están quedando sin agua las lisas acá, en la orillita pero nada, nada de agua un lugar que no es muy lindo pero donde pican salen... Espectacular! Terrible como salen para atrás Y qué lisita! Es hermoso! Qué lisita! Vamos. Ya estamos despidiendo la tarde, lo sé. Vamos a aprovechar que nos falta poquito Hoy sacamos una más Seguimos, ruso Bueno, gente eh, Acá le completamos la un video eh, de la pesca de entre, como es un decir, entre jueves y viernes, eh, le vamos a mostrar la pesca que hicimos en Orense. Pesca de lisa en el mar. Hicimos muy buenas capturas. Ayer estaba muy feo, llovió, frío, viento sur fuertísimo. Hoy llegamos a viento sur, pero despejado. Se pudo estar bien, hermoso. Eh, la luchamos para encontrar las lisas, pero se encontraron eh, Hicimos linda pesca Acá con, con el amigo Alan Que ha hecho muy buena pesca hoy también este, Ayer, hoy, este, anduvo muy bien este, Estuvimos filmando otros amigos que estuvieron acá pescando Y Lisa, eh, gente nueva pescando que Así que es lindo verlos este, tuvimos muy buena pesca entre todos. Este, espero que les guste, que, que aprendan algo de lo que les podemos mostrar ahí, de las líneas, lo que es la pesca, lo que es la mancha, cómo se pesca. Eh, tratamos, qué sé yo, somos medio amateur para filmar, pero bueno, espero que les guste. Este, acá ahora estoy haciendo de fondo al mar, que es un día mortal. Espectacular cómo quedó. Mañana da viento norte. Algo de variada hubo hoy. No mucho, pero algo hubo. Una persona que sacó dos corvinas acá. Este, que Así que bueno. Espero que les guste. Ahora les muestro la pesca y, y una charlita con Alan y nos estamos viendo. ¿Mm? Un abrazo a mi parte. Bueno, Alan. Bueno, Russo. Se si terminó el día. Tenemos la cara como tomate de oferta. Ya no vamos más. Todo el día el sol ayer. Tuvo bravo. Sí, pero ayer tuvo garuga a la mañana y bueno. Muy buena pesca la de hoy. Hicimos varias pescas, tirando adentro, lejos en la mancha, o sea, hablando 60-70 metros, que es una lisa, la misma de la orilla, pero que pelea mucho más porque tiene mucho más agua. Eh, yo rompí el reel. Es terrible lo que pelea. Eh, después hicimos pesca de orilla, muy, en muy poquita profundidad, eh, que es más difícil para que pique la lisa. Eh, hicimos a, a medio tiro, digamos, eh, entre, entre lo del fondo y, y la orilla. Hicimos las tres pescas hoy, nos movimos por todos lados porque pescamos dos lisas en un lugar, tres en otra, uno en una, había mancha por todos lados, pero bueno, le hicimos la fuerza y ya está el resultado, lo vieron, así que lo estamos viendo y esto es para Pasión por la Pesca. Hasta la próxima. La... Hasta la próxima.